planeando sus vacaciones de fin de año o dónde pasar este fin de año para recibir este nuevo, esta nueva gestión, este 2019. Todavía no tiene muy definido, no tiene muy en claro, no conoce algunos lugares, algunos lugares que le gustaría conocer, poder viajar con sus amistades, con su pareja, con su familia, con quien usted más quiera. Pues si no conoce, todavía no tiene estos datos, a continuación se los estaremos proporcionando, como siempre lo decimos, durante los 365 días del año Voltour nos está sorprendiendo con diferentes paquetes turísticos y esta es una de esas ocasiones para las fiestas de fin de año pero también para estas vacaciones estaremos conociendo cuáles son estos nuevos destinos turísticos, además, no solamente son nacionales que están promocionando el turismo, estas rutas en nuestro país, también tenemos destinos internacionales, pues lo estaremos conociendo a continuación junto a Gabriel Reyes, jefe de desarrollo de producto turístico de Voltur, que nos está acompañando. ¿Cómo estás? Buenos días. bienvenida Muchas gracias por la invitación y feliz de poder estar acá en el programa nuevamente y justamente mostrando la oferta turística que Voltur presenta para estas vacaciones y fin de año. No, y para nosotros es un gusto que nos estés acompañando en reiteradas ocasiones a través de las redes sociales. Nos preguntan cuáles son estos destinos que ha lanzado Voltur y siempre les damos estos detalles cuando están presentes ¿no? en Avia ya la reporta y en esta ocasión también tomando en cuenta que es una gran variedad para todos los gustos, además, en destinos turísticos. Y ahora que ya estamos a una semana nada más de recibir este 2019, paquetes vacacionales, hay una infinidad. Así es, ahora ya que los niños, bueno, están en vacaciones, que la familia puede aprovechar de viajar, tiene tiempo de descanso, pues hemos presentado diferentes propuestas, tanto para disfrutar lo que es diciembre, enero en la temporada de vacaciones, como tú bien mencionabas, ya estamos a pocos días de lo que va a ser eh, Año Nuevo. Tenemos también eh, paquetes especiales que incluyen un evento especial, ya sea una cena, sea una fiesta, para pasar Año Nuevo de forma diferente. Empecemos por los paquetes de Año Nuevo. Bien, para Año Nuevo hemos eh, preparado cuatro ofertas, cuatro ofertas nacionales, eh, donde, como te mencionaba, tiene un evento especial. estas eh, es, Primero, las misiones jesuitas en Santa Cruz, un tour de tres días y dos noches, que es realmente un tour espectacular. ¿no? Este. Este es el primero, justamente. Vamos a poder disfrutar de lo que son las iglesias misionales, como ser San Javier, Concepción, San Miguel. Vamos a llegar también a San Ignacio de Velasco, que es justamente donde está eh, la, la fiesta de Año Nuevo. no y Aquí vamos a poder, poder pasar con una cena, poder disfrutar lo que es el evento de Año Nuevo y, por supuesto, disfrutar disfrutar de lo que es el, el evento con unas características barrocas, vamos a poder ver también lo que son las iglesias, los atractivos turísticos eh, que los bueno, que están alrededor de las iglesias misionales realmente un destino paradisiaco de tres días y dos noches. Vamos a tener otro también en la ciudad de Santa Cruz este también es de tres días y dos noches para la gente que quiere ir directamente a la ciudad, quedarse acá, tal vez no le gusta salir eh, mucho de la ciudad, entonces poder aprovechar también de conocer lo que es Santa Cruz y poder pasar un fin de año diferente porque en este caso tenemos, eh, bueno, las tre los tres días, dos noches, vamos a tener eh, la fiesta como tal en un apart hotel, allá en la ciudad de Santa Cruz, que sabemos cómo son los hoteles también allá, ¿no? Entonces, el mismo evento va a ser característico de Santa Cruz, lo que se conoce como Buri, va a haber, por, por ejemplo, Patasca al amanecer, como acá es la, la famosa eficacia del amanecer, allá va a ser una patasca, ¿no? Al estilo de, de Santa Cruz para poder disfrutar también de la mejor manera en lo que es, en este caso, y en el calorcito de el, cal, el calor de Santa Cruz realmente siempre presente. Creo sí. que a todos nos gusta ir y poder disfrutar esa, esa diversidad de climas que tenemos en el país. Y en este caso nos vamos, digamos, desde La Paz, una ciudad que es un poco más fría, por supuesto, llegamos a Santa Cruz ya con el calor también del oriente. Pero donde también podemos disfrutar de este calorcito es en Coroico. Así es, realmente muy cerca a lo que es la ciudad de La Paz tenemos este tour que mucha gente disfruta porque, bueno, estamos a dos horas de lo que es Coroico. Vamos a, tenemos el transporte, sí, desde La Paz hasta Coroico <coughs> llegamos a, a lugares y vamos a poder disfrutar primero de los atractivos turísticos. Tenemos visita a lo que son las cascadas, nos vamos a poder bañar, incursionar en lo que es algo de la selva de los yungas y, por supuesto, también eh, disfrutar Año Nuevo allá. Vamos a poder también conocer lo que es el municipio de Tocaña, donde se tiene eh, la saya afroboliviana propia del lugar. ¿no? Entonces, llegamos, la saya nos va a estar divirtiendo con la, con, con la música, con la alegría, eh, como nos representa la saya afroboliviana, y también ya la noche del 31 estamos en el mismo municipio de Coroico disfrutando de la fiesta de Año Nuevo. Es un tour de tres días y dos noches y el costo es de de 770 bolivianos solamente. Por persona. Por persona, como te digo, incluye absolutamente todo. Tenemos desde La Paz el transporte, vamos a tener toda la alimentación completa, las visitas a, a los destinos turísticos, por supuesto el hospedaje y disfrutar también la fiesta de enero. ¿Y el costo para el paquete de Santa Cruz? El costo de Santa Cruz está desde 1.050 bolivianos, que como te decía es también de tres días y dos noches, que estamos en un parte hotel como tal. Exacto. Entonces es realmente ¿Y el de misiones jesuitas, el costo? El de misiones es bueno, un poco más privado, digamos, el tour, en este caso está a 1.850 bolivianos, saliendo desde Santa Cruz tenemos el transporte privado, tenemos el paseo por todos esos sitios misionales que te había mencionado uh -huh. por supuesto también el evento de Año Nuevo absolutamente a todo. Donde podemos disfrutar también de un buen clima descansar un poco es en Tarija Sí, Tarija realmente se ha constituido, bueno sabemos Pero, Como ruta turística pesos, ¿no? Claro, no, como ¿no? La ruta del vino Así tenemos es? la del queso sí, realmente Tarija es un lugar paradisíaco que tenemos acá al sur de, de Bolivia y podemos disfrutar de lo que es un buen vinito un buen singani, vamos a tener lo que es el evento de año nuevo y también la gente que, que quiere conocer lo que es Tarija por supuesto están las rutas turísticas como es la ruta del vino vamos a ir a bodegas, a viñedos vamos a poder conocer también los alrededores de la ciudad como es la laguna de San Jacinto donde son propios los cangrejitos conocidos de Tarija, vamos a irnos también a los pueblos de eh, San Lorenzo donde está la casa histórica del Motomé. Tomatitas, en sí una variedad de destinos turísticos Tomatitas, alrededor de la ciudad. Qué lindo. ¿Y todo esto es guiado? Todo esto es guiado, tenemos eh, realmente eh, absolutamente todo, como te decía, tenemos el transporte, la alimentación, el guía, el hospedaje y el evento, por supuesto. Pero estas son rutas nacionales. ¿no? Que se están promocionando estas rutas, estos lugares turísticos en nuestro país que también son muy requeridos no solamente por turistas nacionales, también cientos de extranjeros que llegan hasta nuestro país específicamente para poder visitar cada uno de estos sectores a lo largo del año, pero también en esta época de fin de año. Ahora, nos está sorprendiendo Voltur, porque también tienen eh, paquetes, pero internacionales. Así es, también tenemos contacto con lo que es empresas internacionales, justamente por el hecho de que Voltur trata de, de integrar lo que es el turismo. Por supuesto, impulsamos lo que es el turismo nacional, pero hay mucha gente que nos consulta también, si sí, tenemos algunas, eh, algunos contactos, cómo podemos hacer para también eh, que la gente pueda conocer el exterior, también tenemos algunas ofertas internacionales. En, por ejemplo, Buenos Aires. Sí, estamos con un paquete eh, a Buenos Aires, justamente, eh, bueno, el tema del boleto aéreo, nos llegamos hasta Buenos Aires, acá los recogen, y pasamos allá el, el año nuevo, tenemos, eh, sea solamente la ciudad de Buenos Aires, o también podemos incluir lo que es Mar del Plata, ¿no? Conocemos también claro. allá lo que son las playas de Mar del Plata, realmente destino paradisíaco, Buenos Aires como tal, una ciudad tan grande que tiene, pues, todo también para disfrutar, entonces también lo estamos promocionando. O sea, lo único que tenemos que hacer, ya sea nacional o internacional, es reservar nuestro cupo, y luego tenemos todo. Sí, eso es lo, lo importante de poder eh, hacer un viaje organizado, ¿no? Sí. Sí. Ahora que estamos en vacaciones de año nuevo, la gente ya no quiere pensar, digamos, ah, tengo en que tener que organizar. Viajar. Exacto, sí. poder tener que ir, a, no sé, a, a, a terminarlo al aeropuerto, ver a dónde voy a viajar, dónde voy a llegar a comer, qué voy a, eh, dónde voy a dormir. ¿Cómo voy a llegar hasta, hasta mi hotel? ¿No? sí, Son cosas, que, son a cosas veces... que a veces a uno le, le cansa. ¿no? Sí. Se está yendo a vacacionar y se aburre de pensar en esas cosas Entonces qué mejor que hacerlo de forma organizada Y por supuesto Voltur es en lo que se especializa ¿no? En poder dar eh, buenas ofertas turísticas a precios accesibles Para que la gente pueda disfrutar de la mejor y manera Y todas las facilidades además nos ofrece Voltour Pero estos son los paquetes para fin de año Para recibir este nuevo, esta nueva gestión, este 2019 Pero no se queda solamente ahí porque también hay paquetes para estas vacaciones, poder disfrutar en familia que los más pequeñitos también puedan disfrutar ¿no? de diferentes lugares que puedan disfrutar un poquito del sol de diferentes paisajes, ambiente entre varios aspectos así es Lorena, realmente es un tiempo para disfrutarlo ¿no? para poder aprovechar que no se tienen las jornadas comúnmente laborales Despejarse. o el colegio digamos, sí. ahora estamos en tiempo de descanso entonces por eso es que ofrecemos también ofertas turísticas para vacaciones para que la gente pueda disfrutar, pueda viajar pueda conocer diferentes atractivos turísticos, entre los que tenemos una gran variedad que realmente abarcan todo el país. ¿no? Tenemos eh, ofertas turísticas en los nueve departamentos, donde la gente puede disfrutar con Voltour de lo que es el turismo, disfrutar de nuevos, nuevos lugares y, por supuesto, compartir con la familia y con los amigos. Tenemos en Huayna Potosí. Sí, este es eh, un tour de un día, que bueno, está especializado más que nada para los jóvenes, eh, para que puedan realizar eh, lo que es la escalada en, en hielo. ¿no? En este caso, nos vamos a la montaña, tenemos todo el equipo de seguridad y podemos también aprovechar para a llegar y caminando en este caso a la montaña, poder descubrir lo que es el montañismo, el andinismo que es en nuestro país y poder eh, llegar a, al Cerro Viejo que cono se conoce en Guayna Potosí y poder realizar la escala de en el hielo. ¿Toro, toro? Toro, toro es otra oferta turística muy llamativa que también está contemplada para, para vacaciones. Este día es normalmente un tour de tres días y dos noches en las que tenemos eh, el transporte, la alimentación, el hospedaje. Conocemos la caverna de umajalanta que es la caverna más grande que tenemos en el país y es impresionante porque realmente incursionas debajo de la tierra, ¿no? Es como sí. una película, ¿no? <risa> entonces es realmente un tour muy llamativo y por supuesto en vacaciones que mejor que aprovechar La Chiquitanía La Chiquitanía es también un tour muy llamativo en el departamento de Santa Cruz este es un tour de tres días y dos noches que en este caso es eh, especial para vacaciones porque lo realizamos con el tren de la ferroviaria oriental ¿no? entonces es, es también una forma diferente de viajar partimos desde Santa Cruz en tren conocemos lo que es Santiago de Chiquitos San José de Chiquitos, Roboré nos vamos hasta la Chiquitanía misma donde vamos a descubrir el Valle de Tucavaca tenemos también Aguas termales es todo un río Qué enorme, lindo. que es, es realmente muy saludable, estás en medio de la selva y tienes acá todo el río que es agua termal es realmente una experiencia única y bueno, en cuatro días y dos noches realmente puedes perdón, y tres noches, puedes realmente aprovechar ¡Qué espectacular! También tenemos eh, Sucre, Tarija. Sí, es, estos destinos ya en el valle, tenemos un paquete de tres días y dos noches en, en nuestra capital, en Sucre, donde estamos incorporando también nuevos destinos, ¿no? porque la gente de alguna forma ya conoce lo que es la ciudad o conoce también diferentes atractivos dentro de la ciudad, pero estamos incorporando Ahora también la ruta de las haciendas, que hemos realizado recientemente un convenio también con, con Sucre, para poder eh, descubrir lo que es Pitantorilla, poder descubrir lo que es Aritumayu, que son eh, pues, haciendas justamente del de, de periodo colonial, donde tiene mucha historia, porque aquí, por ejemplo, eran casas de los presidentes, eran, en un momento fueron también palacios eh, de gobierno, donde claro. la gente podía... Eh, bueno, hacer todos todo los trámites, se hacía todo y son, están alejados de la ciudad y descubrimos los bosques, los valles de Sucre, diferentes atractivos turísticos por supuesto vamos también a lo que es el Parque Cretácico porque tenemos el, fa, el Farallón de Calorco que es donde encontramos la mayor cantidad de huellas de dinosaurios eh, no solo del país sino a nivel mundial no entonces qué importante poder conocer también este sector y en el caso de Tarija como bueno está relacionado también con lo que es Año Nuevo, tenemos eh, la Ruta del Vino, tenemos eh, los pueblos que te había mencionado y por supuesto toda la atractivo de la ciudad también. Y otro de los lugares que ha sido muy requerido este 2018 es el Salar de Uyuni, Rurrenavac, también así es realmente en el tema del salario y en el tema de Rurrenabaque son destinos eh, bueno que la gente ya conoce eh, pero es importante que también puedan ir no porque hay mucha gente que a veces tiene esa perspectiva de poder eh, no sé aprovechar solamente de quedarse en su casa o poder conocer algún lugar cercano pero si se aventura un poco más allá descubre lugares que hasta la gente del exterior viene solo para conocer no porque tenemos en el Parque Nacional Madidi por ejemplo ingresando por Rurrenabaque uno de los destinos que tiene la mayor biodiversidad del planeta encontramos eh, lo que la, la selva, encontramos lo que es eh, los animales, navegación por ríos, descubrimos también lo que es estar en la Amazonía plena eh, en Runa Bac, en este caso, y bueno en el caso del Salar de Uyuni, es un, realmente un destino paradisíaco, que como te decía gente del exterior de muy lejanos lugares, viene para poder conocer lo que es el espejismo en el Salar sí. las lagunas de colores, el campo de geysers, también donde, donde tenemos aguas termales y podemos disfrutar de esta maravilla natural que la tenemos en el país y bueno, podemos aprovechar como bolivianos de conocer también. Una gran cantidad, además variedad para todos los gustos ¿no? que podemos encontrar en estos paquetes turísticos, en estos paquetes ahora vacacionales que nos está ofreciendo Voltur, entre ellos está el lago Titicaca, también está eh, Cobija, entre varios de estos destinos que podemos encontrar, además son precios realmente accesibles, podemos disfrutar de diferentes paisajes, despejarnos un poco, disfrutar con nuestros seres queridos. Ahora la gente se pregunta y dice, ¿dónde me puedo contactar? Bueno, sí, invitamos a toda la gente que ya pueda realizar sus reservas, pueda estar a tiempo para eh, obtener los paquetes de año nuevo o también disfrutar con su familia lo que es vacaciones. Voltura está ubicada en la calle Comercio, Esquina Pichincha, donde está el reloj de la Pérez Velasco. Acá llegamos y está el centro comercial Plaza Real. Voltura está ubicado en el piso 3 de ese centro comercial. O también pueden llamarnos al 218-5999-218-5999, la línea de Voltur. O tenemos también el WhatsApp, que es el 606-5999, 18374 606-18374 o también a través del internet, nuestra página web es www.voltur.gov.bo y nuestro Facebook Voltur Oficial, todo junto a Voltur Oficial, le pueden dar me gusta, hacer sus consultas, sus reservas, incluso comprar también ya sea a través del Facebook o la página web que tenemos también, en los pagos en línea habilitados, realmente todo para que la gente tenga la comodidad de adquirir su paquete turístico Todas las facilidades nos ofrece Voltur. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos acerca de estos Paquetes tanto vacacionales como paquetes eh, para fin de año para que usted, si es que no sabía dónde poder pasar esta noche de 30, este 31, esto, estas vacaciones, pues ahora ya tiene una infinidad de opciones para todos los gustos y precios muy accesibles. Muchas gracias. Gracias Lorena, pues nuevamente agradecer la invitación y nuevamente invitar a toda la gente que aprovechamos este fin de año, más bien aprovecho de mandar muchas felicitaciones a toda la familia boliviana que serán unas fiestas eh, muy lindas para todos y las pasemos de la mejor manera y en este caso con Voltur poder poder viajar también por el país. Muchas gracias. Felices fiestas. Felices fiestas. Igual, Lorena, que la pasen muy bien. Y todo lo mejor para este 2019. Muchos éxitos. Muchas gracias.